¿Qué tal amigos de al día? Nos encontramos de en los exteriores de la Oficina Técnica Forense de Quevedo, lugar hasta donde han arribado nuevamente los familiares del ciudadano Marcos Patricio Reyes Ramírez, presumiendo que es el cadáver de él es el que se encuentra en el interior de aquí de la morgue, donde el día lunes fue ingresado el cuerpo de un hombre que fue encontrado ahogado. ...en aguas del río Mocache, específicamente a la altura del recinto Pajarito. Sin embargo, aquí los familiares mencionan que se trataría de Marcos Patricio Reyes Ramírez. Vamos a conversar con su hermana, aunque en estos momentos también van a hacer un llamado... Eh, ...por si acaso él se encuentra aún con vida y no quiera llegar a su domicilio. Cuéntenos qué es lo que ha pasado. Lo que pasa es que lo encont encontramos un, el, un cadáver en Pajarito Bajo en el agua, ahora qué pasa que le van y le comentan a mi familia que es mi hermano, ahora mi hermano nos dicen hoy día que lo han visto en Mocache, ahora no, yo quiero de favor que, que él se comunique con nosotros, un video llamada, algo que no, aquí el cadáver que está aquí no nos quieren entregar porque dice que quieren... Eh, Quieren evidencia, vamos a buscar evidencia donde, donde encontraron el cadáver, no no hay evidencia. Ahora todo el mundo que lo conocía y la persona que lo sacaron de ahí dicen que él es. Aquí la doctora pide evidencia ahora no sabemos por qué cosa de evidencia es lo que quiere la doctora. Uh, si está vivo, porque haga el favor de llamarnos, mire cómo estamos angustiados, toda la familia, los hermanos, todos estamos aquí. Y ahora yo le pido de favor, porque si, el, en, en antes nos llaman diciendo que lo han visto el día lunes a las 10 de la mañana en Mocache, que lo han visto con una pantaloneta en, Negra, una, una DVD blanca. Ahora viene la hermana, llama y dice que esa ropa está en la casa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la solución? Pues nosotros queremos saber la solución, cuál es. ¿Ustedes ya han podido ingresar aquí a la morgue y ver al cadáver que está acá? No lo dejan ver, queremos ingresar, no Qu no. queremos ingresar y no nos dejan ver, la doctora ahorita supuestamente está en una audiencia y no nos deja, siquiera a las 3, 4 de la tarde, ya cuando la morgue está cerrada. Ahora nosotros queremos verlo, ya estamos todos los hermanos aquí, queremos verlo todos, que entremos sí, todos ya, a reconocerlo. Ya, ya ¿Cuál sería la característica o qué sería lo que él tiene en su cuerpo que, con los que ustedes podrían identificar? Tiene un, una, un tatuaje en un brazo, pero no es tatuaje, es solamente una letrita que decía la B de Vilela. Y eso es lo que queremos nosotros. Ahora viene y solamente lo que hacen es sacarle el embalaje de la, de la cara, nada más, pero el del cuerpo no le dejan, no le sacan para uno poderlo registrar. Pues. Eso es lo que nosotros queremos, pero supuestamente la doctora dice que no nos puede dar el cadáver ni nada y aquí estábamos pues todo el día, ayer todo el día, todo. hoy día otra vez, ya vamos para el otro día más, hasta cuándo nos van a tener aquí yo digo, lo que quiero es que nos entreguen el cadáver y no nos quieren entregar la doctora dice que, que ahora que no aparece por ningún lado dicen que se fue a tal lado, a tal lado llamamos y nada, no aparece por ningún lado okay. eh, Marcos Patricio era casado soltero, a qué se dedicaba él es soltero, él no. Él se dedicaba a trabajar en jornalero, era él. Aproveche y hágale un llamado en el caso de que esté vivo y, y alguien pueda llevarle esta información o él mismo puede estar viendo él. Hermano, llámame, búscame a tu familia, hago un comunicado, algo que te podamos ver, por favor te lo pedimos, estamos demasiado angustiados, ya no aguanto más no lo aguanto más hermano por favor Uno dicen una cosa de otro dicen otra y al final que es por... bueno también un llamado a las autoridades para que se realice también el trabajo de reconocimiento acá a las a la autoridades por favor que nos ayuden que queremos salir de toda esta angustia que tenemos por favor ayúdennos. ya no podemos más ya estamos angustiadas todas las familias Ok, aquí, aquí otro familiar, ¿cuál es su nombre amiga? Ahí está Marjorie Reyes, quien ha hecho el llamado a su hermano también en el caso de que se encuentre con vida, dado que le han mencionado de que lo han visto en Mocache, aquí también otro familiar eh, Buenos días, bueno, este, sí quisiéramos ingresar aquí a la morgue ya que estamos aquí los hermanos a hacer lo que es el reconocimiento para ver si que él es o no es nuestro hermano y si es que él es bueno para allá poderle dar lo que eh, Cristiana se, sepultura a mi hermano. Entonces eso es lo que queremos, pero o sea no nos dejan ingresar. Eh, aparte dice que la doctora ahorita ella está ocupada en una audiencia y que hay que esperar 15 días hasta que venga eh, un, un médico de Quito o algo así. Entonces... Son muchos días, eh, toda la familia estamos que queremos saber, queremos ingresar para nosotros comprobar y ver, ver si que es o no es, pues entonces no podemos ni, ni, ni, ni, ni, ni ingresar. Entonces eso es lo que lo que pedimos, que nos dejen ingresar para hacer el, el reconocimiento de para ver si es mi hermano, para salir 100% de, de, de la duda, que, o sea, de lo que de lo que estamos ahorita es todo Gracias. ¿Y me recuerda su nombre? Eh, Juan Vilela. Juan Vilela, también hermano de Marcos Patricio Reyes, ha hecho un llamado también de que quieren entrar a la morgue y poder reconocer el cadáver que se encuentra allí de la persona que fue hallada en el recinto Pajarito, ahogada, y eh, que ellos presumen que se trataría de su hermano Marcos Patricio Reyes. Esa es la información que les podemos llevar, amigos, de, al día, desde acá, de los exteriores de la morgue del Cantón Quevedo, sitio donde les referimos que han llegado unos ciudadanos del Cantón Mocache para tratar de identificar el cadáver que se encuentra dentro de estas instalaciones. Gracias a todos quienes permanecieron conectados. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y revisar nuestra información en www.aldia.com.es.